Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ha convocado una huelga general para denunciar que estamos hartas de ser violadas, asesinadas, explotadas y sobre todo ninguneadas. Para que esta jornada de lucha sea todo un éxito, hoy queremos explicar algunos consejos. El próximo 8 de marzo ninguna persona debe ir a trabajar, sino que por el contrario buscará la manera, junto a sus compañeras o compañeros, de organizarse en piquetes informativos. En estos piquetes, las mujeres tienen que ser las protagonistas dando la cara, hablando con la ciudadanía o dirigiéndose a los medios. Las mujeres, por lo tanto, organizarán los comités de huelga y solo en el caso de que no haya mujeres en el sindicato, lo organizarán los hombres. Tampoco durante ese día haremos la compra y consumiremos lo menos posible. Además, se ha convocado para el mismo día una huelga estudiantil. De este modo, también habrá huelga de cuidado de las personas y las y los menores de 14 años deberán quedarse al cuidado de padres y tutores. Los servicios mínimos deberán tener el mínimo de personal imprescindible para garantizar los esenciales para la vida. Igualmente tendrán que estar cubiertos por hombres. Si eres hombre y vas a apoyarnos el próximo 8 de marzo, no olvides hacerlo desde un segundo plano para no coartar a las mujeres en un día de importante lucha por la igualdad plena y real. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima.